segunda edición de Brújula. En esta ocasión se encuentra con nosotros Daniela Mejía. Ella es una artista circense que se especializa en contorsión. Ella viene a contarnos un poco sobre la vida circense en México. Muchas gracias, Mayumi. Estamos aquí con Daniela Mejía, quien nos viene a platicar un poquito de su experiencia en las artes circenses. ¿Cómo estás, Dani? Hola, muchas gracias. Pues estoy muy bien. Gracias. Con Bastante, aunque fuera está lloviendo un poquito. ¿no? Pero bueno, eh, lo primero que te quiero preguntar es básicamente cómo empezaste con las disciplinas físicas en general. Uchala, pues es como una historia muy larga. Creo que toda la vida fui una niña muy hiperactiva. Y creo que también fui muy privilegiada, ¿no? Al tener eh, unos padres que desde muy chiquita me inculcaron como esta cultura física. Y yo creo que, nada, empecé a hacer ejercicio desde muy, muy chica. Como, creo que empecé a hacer natación. Eh, alguna vez, así en la vida, me, casi me ahogo, y mi papá dijo, ok, niña, usted, clases de natación. Y, pues, nada, o sea, como que de ahí me di cuenta que me gustaba moverme, ¿no? Pero creo que verdaderamente como... La primera conciencia de, híjole, me gusta hacer esto, fue, yo creo que más o menos como a los, ¿qué será? Como siete años, en unas clases de taekwondo, y dije, ah, esto me gusta, me agrada. Entonces comencé y, y hice taekwondo muchísimos años, porque justo, o sea, como que era lo que más me latía, ¿no? Como de este tema de ejercicio físico, ¿no? Y... Eh, pues también en uno de estos inters, o sea, como ya me has pegado como a este tema como de artes escénicas, eh, mi mamá de, de chiquilla, como a muchas niñas, nos, me metió como un poco a este tema de el ballet y la danza clásica, ¿no? Sí. Lo sufrí, eh, no me gustó, y lo dejé, y pues seguí con ese tema de taekwondo a la par, creo que tengo una flexibilidad como natural, muy pues ahí nata, y pues nada, como que me gustaba hacer acroyoga y cosas así. Y en algún punto a mis 13 años dije, ay, ¿por qué no regreso a hacer ballet, chica? Uh -huh. Y de ahí comencé a hacer eh, clásico, hice clásico como hasta los 19 años. Y pues ahí entra como esta, esta parte de, de la danza, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí comienza como mi... Mi, mi gran historia o un gran o pequeña historia ¿no? o sea, dentro de, de las artes escénicas. Ok, ¿y cómo fue que pues, te moviste de algo que es clásico como el ballet a las artes circenses? Porque supongo que sí fue como un gran paso, ¿no? Sí, te digo que es como una historia con, muy, muy, un poco complicada, pues, porque a la par de comenzar a ser clásico y de estar haciendo también taekwondo, eh, descubro el pole dance. Yo eh, tuve como de repente esta urgencia de, ay, como que quiero como colgarme de cosas, ¿no? Fue un poco gracioso porque una prima mía hacía danza aérea desde, o sea, un tiempo como antes de que yo hubiera empezado como con este tema de pole dance. Alguna vez en la vida me invitó y como que dije, no, nah, no es lo mío. Y, pues, por mi casa había una academia y comencé un día que, que llegué y dije, ah, bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto, y de ahí ya no lo solté. Hasta la fecha es algo que me encanta, lo, lo sigo haciendo, ya no tanto. La pandemia creo que me llevó como por otros rumbos. Pero eh, de ahí comienza como con este, este asunto que, bueno, creo que ahí hay como discrepancias de si el, si el pole es como parte de las artes circenses. Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Yo digo que dependiendo por donde lo veas, pero pues tenemos a grandes personalidades como Diana Ham, que pues es una gran pole dancer que está en el sitio soleño. ¿no? Pero, eh, pues nada, estuve haciendo pole dance, o sea, de lleno, compitiendo un, un rato y en algún punto, como para ahí de los 18, 19, este... Un día, sí esta, esta amiga que daba clase de tela me dice, ay, ¿por qué no vienes y, y, y, y tomamos una clase? Y dije, bueno, me acuerdo que no me gustó, <ríe> me gustó mucho trabajo, pero lo que conocí, porque la verdad es que desconocía como bastante de las cosas que estaban como dentro de, de, de las artes circenses, fue el aro, y dije, ok, esto me gusta. Y a la par de esto, también conocí el tema de la contorsión. Yo, como dije al inicio, siempre he sido como una niña muy, muy laxa, muy flexi. Y dije, bueno, pues esto está como interesante. Y yo ya como que me intentaba doblar para todos lados, pero dije, pero creo que está peligroso. no O sea, creo que si yo me comienzo a doblar sola por todos lados, pues no sé, un día me voy a quedar ahí. Como pretzel. Sí. Entonces, pues nada, me puse a investigar a, a, un paréntesis cultural, o sea, dentro de todas estas cosas y dentro de todo a lo mejor este privilegio que pude como tener para formar como esta cuestión de artes escénicas, es que terminando la preparatoria tuve la oportunidad de hacer una residencia eh, como asistente de fotografía en Uruguay y eh, en esa estancia estuve viviendo con una bailarina contemporánea, eh, de danza contemporánea y pues ella me inculcó ahí como grandes cosas, pero... Eh, como dentro de este afán de no perder flexibilidad y no perder como condición porque iba a tener una competencia como justo regresando, estuve tres meses, casi cuatro allá eh, pues nada, como que de repente en el cuarto y en los entrenos y así como que comenzaba a doblarme cada vez más, no entonces ahí comienza a surgir como verdaderamente esta necesidad y esta, esta, esta gran, gran señora uruguaya me dice, ay, yo tengo una conocida que hace contorsión, no sé qué. Al final nunca coincidimos, pero yo llegué a México como teniendo esta idea de, no, es que yo quiero hacerlo y quiero buscar personas. Yo estaba la verdad como muy desconectada del mundo del circo, porque la verdad sí es un gremio en, en todos lados, pero al menos aquí en México yo me he dado cuenta que es así de chico. Y la verdad es que no sabía ni en dónde, ni cómo, ni por dónde empezar Y me puse a googlear Y justo es una escuela que está por acá, por la tabacalera Y pues como que ahí comencé Y me di cuenta que es un mundo bien rudo, ¿no? Y físicamente muy demandante Pero, este... Pues ya a raíz de eso como que dije Ok, esto me gusta Y me agrada Y creo que puedo como llevar las dos cosas las Bueno, todas estas cosas multitasking a la par ¿No? Pero, pues a lo mejor respondiendo más tu pregunta creo que comencé a meterme como más de lleno y a saber que definitivamente esto es lo que yo quería hacer eh, un poco a raíz de la pandemia porque yo estaba como malabareando el poli, las competencias de poli y, las cosas, y, el, y el conte y el clásico todas estas cosas y de repente como que llega la pandemia y yo me quedo sin tubo, yo me quedo sin telas yo me quedo sin absolutamente nada, yo creo que todo el mundo en nuestras casas nos empezamos a picar los ojos uh -huh. y eh, pues nada, o sea, como que yo dije, chale, pues era aquí, <risa> ¿no? Entonces conocí a un chico chileno, lo conocí online, que es contorsionista, eh, Fernando Arismendi, le mando un gran beso. Y este, wow, o sea, como que comenzó a darme online, fui su primera alumna internacional y me dio una gran base y una gran guía, y de ahí. Como que dije, ok, esto está muy interesante y como que este camino no lo conocía y bueno, pues ya de ahí como que dije, ok, voy a dejar el pole dance, le voy a poner un punto de aparte, o sea, bueno, le voy a poner un, un clip, ¿no? Ahí, eh, ahí, lo, ahí se va a quedar, pero definitivamente voy a enfocar mi tiempo y mi energía en, en esto, ¿no? En entrenar. Y de repente un día, pues este este ahora amigo me dice, ¿por qué no hacemos una función online de alumnos? ¿no? Y fue como el primer número de contorsión que monté en la vida. Uh -huh. Y como que a raíz de montarlo dije, órale, o sea, no, o sea, hace mucho como que no exploraba una corporalidad distinta, ¿no? O sea, como una manera de expresión corporal que no fuera como hacia lo clásico o hacia la danza contemporánea o inclusive dentro de, de este mismo pole dance o dentro de este mismo como vertiente de, de, de montar números en el aro, pues dije, ok, esto está muy interesante porque realmente como la materialidad de expresión soy yo, ¿no? O sea, no, no hay nada más, ¿no? Bueno, hasta ese momento. Entonces, como que a raíz de eso me di cuenta que genuinamente eso era lo que quería hacer y que genuinamente el circo era mi llamado al circo y comencé a meterle, pues, intenso, ¿no? O sea, me parece que la contorsión es una multidisciplina eh, que engloba muchas cosas, ¿no? Y que yo creo que ahorita es en lo que estoy como más centrada porque me parece que sí es físicamente muy demandante, ¿no? Pues porque no solo es doblarse, es como doblarse con mucho control Ajá. y eh, pues también involucra como mucho balance, ¿no? O sea, balance de manos, balance de brazos, eh, cuestiones por el estilo y que si bien siento que no las tengo para nada dominadas, que es un proceso que sigo pues, todos los días dándole, eh, pues sí, es como, una, es como una manera de reencontrarme con mi corporalidad y mi capacidad escénica. ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue esto de, de pues, empezar a hacer eh, pues, la contorsión y sobre todo empezar como esta eh, pues, actividad que hiciste con tu amigo totalmente en línea. Uy, fue todo un tema, porque la verdad es que si bien yo ya tenía muchas nociones por las clases presenciales que yo había tomado y por la guía presencial que yo había tenido, porque definitivamente la contorsión es, es una de estas disciplinas donde sí tiene como que haber un, una persona involucrada en, mira, o sea, siente cómo, cómo trabaja tu cuerpo si, si colocamos, no sé, tu bracito aquí, o la espalda así, o los hombros así. ¿No? Entonces, si bien yo ya traía como una buena noción corporal, fue un reto, sí. fue un reto y era estar como muy al tiro de estar como, como capiscando las órdenes, ¿no? Pero yo también creo que él era, es un gran maestro en el sentido que supo como guiarme siempre. ¿No? Otra cosa que creo que también me ayudó es que a la par eh, comencé a dar clases de flex online, como muchas personas comenzamos a dar clases, uh -huh. y, yo lo, y realmente yo lo comencé a dar porque la gente me lo pidió, yo en algún punto di eh, clases de ballet para adultos, en algún punto también di pole dance, ¿no? o sea, antes, anteriormente, y pues dentro de todo esto siempre daba como estas cositas de flex, pero pues dije, bueno, pues o sea al principio ni siquiera cobraba, no o sea, era como más entre amigos y así. Y después cuando comencé a cobrar dije, chino no, esto me da mucho miedo, tengo que ser como muy responsable con el cuerpo de las personas que no puedo ver ni tocar y que sí. ni siquiera muchas veces ni conozco. Entonces me comencé como a informar muchísimo de qué onda y pues te digo, es un proceso, ¿no? O sea, no puedo decirte que soy así, uy, la de la contorsión, nah, absolutamente no. Este, pero sí, o sea, una cuestión como de, bueno, o sea, también conocer como músculos y cuestiones así ayudaron mucho también como para esta conciencia corporal al estar entrenando y al estar recibiendo una guía, ¿no? Entonces creo que fue como un, un canal dual entre tomar conocimiento y dar una clase y tomar conocimiento y ejecutarlo yo. Entonces yo creo que fue, es un reto porque sigo tomando clases online a la fecha porque de repente hay maestros o maestras que no, pues que no es posible como tomar clases con ellos. Y sigue siendo un reto, sigue siendo, pues sí, como mentalmente demandante entender cómo esta biomecánica corporal, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí vamos. ¿Cómo, ¿Cómo es este gremio del, del circo aquí en México? Creo que el mundo del circo en México, mmm, si lo podría describir en una sola palabra, pues no sé, es competitivo, es un mundo competitivo y es un mundo complejo y de repente pues si quieres como estar metido de lleno pues tienes que ir un poco enfocado a eso, a que es un mundo incisivo uh -huh. y, y pues nada, pero también me, me he encontrado y es un gran contraste por ejemplo con el mundo del poll y con el mundo de la danza que es un mundo muy amoroso y eso creo que fue de las primeras cosas que comencé a notar que es un, un mundo que al estudio que llegues y con la persona a la que llegues, a la disciplina que sea, pues siempre va a ser amable y siempre te va a impulsar como a hacer cosas, ¿no? Y me parece que esa capacidad de confianza y esa red de confianza que comienza a generarse como entre acróbatas y entre personas circenses, pues vale mucho porque, pues justo, o sea, me parece que dentro de todas las disciplinas hay un gran factor de riesgo y el hecho de no poder confiar como en la persona que tienes al lado de oye, espotéame tantito, cuídame tantito para que pues, no me rompa el hocico. Uh -huh. este, pues es como muy importante, ¿no? Pero te digo que a nivel profesional, apenas ando como calando ahí el asunto, te digo, no puedo decir como que soy uy, la gran cirquera, yo creo que en ese sentido estoy en pañales, uh -huh. pero este, me parece que pues, es un mundo que me ha gustado y que definitivamente es un mundo que quiero explorar porque siento que lo puedo explorar y explotar de mil maneras, ¿sabes? ¿Y te has encontrado quizás con alguna situación de, pues de objetivización o algo por el estilo? En general las corporalidades femeninas siempre vamos a estar sujetas a eh, objetivización. En las artes escénicas en las que tú quieras, ¿no? Llamémoslo desde bailarinas hasta acróbatas, hasta... Whatever, o sea, yo creo que en general la, la cuerpa femenina siempre va a ser como un objeto de sexualización indeseada. Uh -huh. Pero... Me parece que dentro del gremio de la contorsión es como mi pan de cada día, porque sí creo que eh, pues estas posibilidades de, de, de las corporalidades contorsionistas pues generan morbo. Una, o sea, me parece y es algo que he visto y he lidiado, generan mucho morbo. Y... Creo que también, o sea, dentro de este morbo, pues existe una fetichización como muy importante hacia los cuerpos contorsionistas, ¿no? Lo digo desde mi punto como como feminidad, pero también lo he visto, ¿no? O sea, con, con amistades, eh, pues hombres, ¿no? Hombres queer también, que hacen contorsión y que justo, o sea, como que comparamos como los comentarios que recibimos y sobre todo en redes sociales, ¿no? Como este tema de, uy, wow, este, imagínate las posibilidades, es como, a ver. Yo no entreno tres horas, cuatro horas, para que, o sea, pa, pa que usted venga y, y me diga, imagínate las posibilidades, ¿no? Sí. En mi caso, eh, por el camino por el que yo he ido, que es como una contorsión mucho más contemporánea, pues es todavía más, ¿no? O sea, es chistoso porque a lo largo de estos dos años también he hecho como muchos ejercicios y mucha mmm, como confrontación con mi propia corporalidad y con mi propio erotismo, ¿no? Entonces, inevitablemente, o sea, mi cuerpo siempre a raíz de que yo he sido tan vocal y que soy muy vocal como con la capacidad de erotización que tenemos y la capacidad de erotización que yo tengo de mí misma, pues es inevitable que yo reciba en <ríe> cantidad de comentarios, ¿no? Y te digo, o sea, sobre todo como dentro de este ejercicio de la contorsión que yo hago, pues es, es, es difícil y es como diferente, ¿no? O sea, porque si bien me gusta mucho la contorsión clásica, te digo, me últimamente me he dado por mezclarla con cabaret y con burlesque, y pues nada, o sea, ha sido complejo, ¿no? O sea, como no, no, o sea, no quedarme como vulnerable sí. ante la fetichización del otro y pues sí poder apropiarme yo de mi propio erotismo y de mi propia cuerpo y decir sí, o sea, yo me puedo doblar en lencería y, y no pasa nada, ¿no? Entonces sí, me parece que es algo, que es el pan de cada día de todas las feminidades que hacen alguna disciplina que involucra mover su cuerpo, pero es el pan de cada día de cualquier contorsionista eh, Ahora, ¿se puede vivir de esto? Yo creo que sí y... Eh, a partir del año, no, sí, antes del año pasado, eh, no, sí, mi sintaxis terrible, bueno, el año pasado comenzaron a salirme mis primeros eh, trabajos, o sea, como contorsionista, y el primer, la primera como puesta en escena y el primer número que pude hacer y montar remunerado fue para eh, un evento online que se llama Clandestino de unas mujeres colombianas increíbles, uh -huh. Este, fue increíble porque la verdad justo era como todo este tema que rondaba el cuerpo y el erotismo y para mí fue así de guau, wow, o sea, este número que yo tenía planeado hacer y que lo iba a hacer de todas maneras, lo estoy haciendo y me van a pagar por él, ¿no? Fue de las mejores cosas que, que me ha pasado en la vida y que justo me pude dar cuenta que, ok, tal vez sí se puede, ¿no? Eh, sí, también creo que es un trabajo físicamente muy, muy demandante, o sea, de repente... En esta temporada que estuve preparando este show para clandestino, híjole, eh, pues fue un poco complicado, ¿no? Porque el cuerpo comienza a reclamarte mucho, ¿no? O sea, el cuerpo comienza a decir, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás doblando más de lo que te tienes que doblar? ¿Por qué te estás doblando sin calentar? ¿Por qué te estás, sabes? Entonces, a la par de esto, la, la verdad es que tuve que dejar como de dar clases y tuve como que dejar como ciertas cosas porque no me estaba dando el cuerpo, igual siento que es como esta cuestión de ser primeriza, en no tener como el callo del cuerpo, de que ya agarre la onda, de que lo vas a usar en cantidad de horas, pero de verdad lo disfruté, me di cuenta de una pequeña ventana física, que sé que es muy demandante, pero creo que, creo que sí se puede. A esto que dices de, de lo demandante que es para el cuerpo, ¿has sufrido pues lesiones a partir de esto? Mm, yo creo que lesiones como tal, no. Pero yo creo que en el proceso en el que vas como entendiendo por dónde pasa todo, pues es inevitable que si lo quieres hacer de lleno y quieres entrenar de lleno, quieres decir, sí, yo quiero ser contorsionista, pues tengas, pues sí, como tensiones mayores, ¿no? No lo quiero llamar como lesiones porque yo afortunadamente nunca he tenido lesiones por la contorsión, he tenido lesiones por pole dance, he tenido lesiones en piernas por otra cosa, en la espalda jamás. Pero, pues yo creo que sí es algo que tienes como que tener muy en cuenta que el cuerpo pues en lo que agarra la onda se va a tensar ¿no? entonces la verdad es que yo siempre tengo a mi fisioterapeuta de cabecera y a mi acupunturista ahí eh, pues que anden al pendiente mm, en algún punto o sea dentro de todo esto mm, me surgió una dorsalgia pero creo que también o sea este tema de querer cuidarme y a mí a mi espalda y en general como a mi cuerpo también como que me llevó a, a ser como mucho más consciente de, no sé, cómo dormía o qué comía, porque también como esta cuestión física de estar bien nutrida, pues, tiene mucho que ver con la condición muscular, ¿no? Y el rendimiento muscular, que a mí me parece que es como, pues, muy importante, o sea, como, como parte de estarte doblando, y, o sea, como en estas cuestiones tan físicas, ¿no? Yo, en lo personal, nunca he tenido lesión. ¿En algún punto llegaste a, pues como que sentir esto quizás no es para mí, como te desilusionas en algún punto de la Uy, conversión. no, sí, muchas veces, o sea, creo que es una batalla constante que, en general creo que pasa, o sea, en todos los gremios de las artes circenses, porque vuelvo al punto, o sea, es un mundo que es competitivo, que es cizañoso, que es incisivo, y que creo que ahora con este tema de, o sea, de estar en redes y estar en Instagram y estar en Facebook y así, o sea, como que son, tenemos una cultura muy visual, ¿no? Entonces creo que el hecho de estar como tan metidos 24-7 en redes, de repente es como, chale, güey, o sea, yo trabajé, o sea, yo empecé tarde, ¿no?, a hacer contorsión, la verdad. Uh -huh. Entonces, de repente dices, güey, o sea, yo empecé tardísimo y aquí, o sea, del otro lado del charco, o sea, hay una niña de 10 años que, o sea, está rotísima, ¿no? O igual aquí, ¿no? O sea, dentro del mismo gremio dices, ay, wow o sea, yo tengo amigas que tienen mi edad, que wow, o sea, están brutales y sus actos son impresionantes y, y de repente una dices, o sea, como, ay, o sea, a lo mejor pues esto solo sería un hobby y ya, o a lo mejor, no lo sé, ¿sabes? Jamás me ha pasado que nadie me diga así de, ay chica, retírate porque esto no es lo tuyo, pero pues yo creo que sí es como esta... Pues esta inevitable comparación que todos hacemos en general en nuestras vidas, pero me parece que sí es muy chistoso, o sea, como dentro del gremio pasa, ¿no? Como, ay, wow, estás muy rota, o ve qué rota está esta persona y es como un poco envidia. O sea, yo siento que hay como de repente un poco ahí la envidia de, mm, pues estás rota, pues ajá, ¿no? A mí me pasó, o sea, en este sentido que, o sea, yo pensé como, wow no sé si en algún punto voy a estar tan rota, ¿no? ¿Y más o menos cuántas horas a la semana entrenas para esto? Yo creo que depende porque cuando no estoy ocupada, cuando no tengo más cosas que hacer porque a la par también tengo como esta, esta doble vida de Hannah Montana. <risa> Lo mejor de dos mundos. De dos mundos entre, está, estoy en mi último semestre de, de la universidad eh, entre manejar como esta cuestión de, de la fotografía, que también es algo que yo espero que en algún punto me de comer y que también es, es, implica tiempo y es demandante, y pues este tema de la contorsión, ¿no? Cuando no estoy en temporadas de universitarias, este, pues yo creo que le dedico como unas tres horas diarias, ¿no? Aunado como a mis entrenos de aéreos y así, ¿no? Cuando estoy en la universidad es una historia más compleja, porque también el forzarme, o sea, como estando tan agotada físicamente, pues tampoco está tan chido. Entonces ahorita estoy haciendo dos horas y media todos los días con al menos un día de descanso. Bueno, de todas maneras es bastante tiempo. Sí, igual, o sea, lo intento ir campechaneando, o sea, con los entrenos de aéreo, pero eh, creo que algo que a mí me funciona, pues para no sentir que de repente el cuerpo se me, se me pone como durito. Te ¿Si tuvieras que elegir como entre la fotografía y la contorsión. Ay, Dios mío, hace poco tuve ese dilema muy fuerte. No sé. <risa> yo creo que yo no funciono y no vivo sin las dos, porque cuando el cuerpo no me ha dado la foto ha estado ahí, y cuando la foto me, me hastía, y cuando la foto de repente tengo estos bloqueos de arte que digo ¡Ay no puedo! ¡Adiós! El circo ha estado ahí, ¿no? Entonces, para mí es una pregunta muy difícil que, te lo juro, me, me pasó hace un mes que dije, órale, o continúo en la universidad o me voy a vivir la vida del circo, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que la foto es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. O sea, yo creo que desde muy temprana edad supe que quería ser fotógrafa. Y, y nada, o sea, por eso te digo que es como una, una decisión muy fuerte para mí como, pues decir, ay, bueno, pues te voy, a, te voy a decir como adiós la foto y vámonos, ¿no? Pero definitivamente sí es algo que que eventualmente no lo voy a dejar, pero de repente una absorbe más mi tiempo que la otra, ¿no? Entonces, pues sí, es una gran decisión. No te puedo decir si sí o si no, pero eh, intento en la medida de lo posible mezclarlas y que convivan ahí. Balancearlos, ¿no? Sí. Básicamente. Ok. ¿Y qué le dirías a alguien que está pues interesado en entrar a este mundo del circo? Pues yo creo que primero... Tendría que enfocarse en lo que quiere. También me parece que, o sea, yo hablé hoy de la contorsión, pues porque es lo que hoy por hoy estoy haciendo como más de lleno, pero eh, creo que eh, de repente todos los cirqueros no, no me van a dejar mentir, tenemos temporadas de, de aparatos o temporadas de cosas, porque pues nada, no, o sea, es como lo que te mueve. Yo creo que eh, alguien que quisiera como meterse en el mundo del circo, primero, no es tarde. Porque de repente he escuchado como a gente decir, ay, es que a mí me encantaría, pero, pero ya estoy muy viejo, ¿no? Ya estoy muy vieja. Es como, no, güey, o sea, yo creo que nunca es tarde para entrar a este maravilloso mundo, que aparte es un mundo increíble. Sin embargo, yo creo que eh, es definir prioridades, ¿no? ¿Quieres hacerlo de manera profesional o quieres hacerlo porque te, te gusta cómo te sientes, te gusta como este tema de explorar la, tu corporalidad? O sea, si no quieres hacerlo profesionalmente, date. No, o sea, yo creo que nunca hay edad para entrar a, a, a una clase de circo. Eso me lleva al punto número dos, ¿no? O sea, escoge lo que tú quieras, ¿no? Hay n cantidad de cosas, ¿no? O sea, telas, aro, trapecios, este, cintas, o sea, es una lista muy larga, ¿no? O sea, yo creo que nunca, nunca acabaría, y pues igual dentro de piso, ¿no? O sea, todas estas cuestiones de parados de manos, ¿no? O sea, no sé, es una, es un mundo muy, muy grande, muy bello, ¿no? Pero. Eh, yo creo que esa es una, o sea, ya una vez que definiste como tu prioridad del momento, pues dale, o sea, y, y métele todo lo que, o sea, tu cuerpo, tu economía, tu tiempo, o sea, tu, tu, tu, tu, tu mundo te, te permita darle, ¿no? O sea, si, si tu esquema de vida te permite meterte ahí 24-7, ah, pues, qué padrísimo, qué quisiera, no si ¿no? Pues yo creo que, o sea, nunca, o sea, nunca es como demasiado tarde como para poder meterla y de repente decir, ah, mira, o sea, de verdad esto es lo que me gusta y, y quiero vivir de esto, ¿no? O sea, y va y vi de Godín, ¿no? Tengo N cantidad de conocidos que han hecho eso, ¿no? Entonces, la verdad creo que nunca es tarde para hacer circo, nunca es tarde para, pues, para adentrarnos en este mundo de las escénicas circenses, pero sí creo que hay que definir como de repente hay cosillas, ¿no? Por ejemplo, para la contorsión, eh, importa un poquito la edad, ¿no? Un poquito, o sea, sí creo que de repente el músculo y, y en general como el tejido a cierta edad como que ya no va a dar más, ¿no? A menos que pues lo forcemos muchísimo y no sé, no sé. ¿Sabes? Cada cuerpo también es distinto, ¿no? Os estoy hablando por hablar, pero, o sea, por lo que yo conozco y por lo que yo he visto, pero... Eh, pues yo creo que en general, o sea, como para los aéreos y así, o sea, tampoco hay como una edad, o sea, como para que tú puedas decir, ay, quiero intentarlo, ¿no? Y pues ya de ahí también creo que, o sea, con el tema profesional, pues cada quien pues debería como poder tener como su propio juicio en decir, oye, creo que esto se me facilita o creo que esto me encanta y, y, y lo estoy como lo estoy logrando montando números y también creo que eso es muy importante no porque de repente hay gente que va, entrena y le encanta estar ahí o sea con toda, con toda la, la banda y la gente que aparte es muy amable pero pues justo, o sea como el, el pararse en un escenario es como demasiado o lo que sea no si te gusta entrenar, si te gusta dar show que son como cosas un poco distintas porque preparar show y entrenar como que de repente son ahí ambivalencias, ¿no? O sea, de repente dar show es como mucho más cansado que entrenar, ¿no? Uh -huh. Porque de repente no, no tienes tiempo para... No sé, no tienes tiempo para nada, ¿no? O sea, de repente no come no chido, no duerme chido. O dentro de la preparación como ya para salir a escena, pues de repente no tienes tiempo para calentar o no tienes tiempo como para... No sé, ¿sabes? O sea, pasan cosas, ¿no? Lo ideal sería que tuvieras tu bonito tiempo y que calentaras uh -huh. precioso y no sé qué y salieras y todo no pasa, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que nada, como que estar mentalizado que esas cosas pueden pasar y pues si lo deseas y te gusta, que aparte a mí se me hace una sensación increíble como poder ver la cara de la gente y ver sus caras de oh, oh okay. <risa> creo que pasa mucho. Eh, pues nada, no, o sea creo que si lo desean solo es cuestión como de meterse y hacerlo y que ya de ahí poder ver si mi capacidad física y mental me pueden dar como para poder genuinamente meterme de lleno, ¿no? Y bueno, cuando acabe, como tú dijiste, tu vida de, vida de sí. escenario, ¿en dónde te ves o qué te ves haciendo? Te digo, o sea, nunca... O sea, no, no, no suelto la foto porque al final del día de la foto siempre va a estar ahí, ¿no? Creo que enseñar también es algo que me, me gusta mucho, o sea, creo que es algo que disfruto mucho ver cómo o sea, personas pueden hacer cosas con sus cuerpos a través de mi conocimiento. Me gusta mucho, o sea, de verdad es algo que disfruto, también es muy demandante enseñar, también es, tiene una carga de mucha responsabilidad como estar ahí manipulando cuerpos ajenos, ¿no? O sea, y no sé. Creo que enseñar es algo que podría haberme haciendo, pero definitivamente es algo que no pienso soltar jamás y que es algo que me va a acompañar toda la vida, sin duda es la, la foto, ¿no? O sea, y creo que también viene un poco de la mano de que ahora en este punto de mi vida dije, es ahora o nunca, el cuerpo se acaba, le voy a meter durísimo al circo, pero sin duda creo que la foto es como mi primer amor, y pues yo creo que eso me veo haciendo foto. Y cuando los ojos ya no me den, ay pues sí ya no sé qué sí. <risa> mm, También veo que tienes tatuajes. Me preguntaba si esto alguna vez fue como algún pues, problema, algún impedimento a la hora de hacer artes escénicas. Uy, sí. En el mundo del circo no, el mundo del circo es increíble, todo el mundo está tatuado y es un freak. <risa> Pero, este uf, en el mundo del clásico fue un gran tema y fue la razón principal para que dejé el clásico. Ok. Eh, en la academia en la que yo estaba, eh, nada, fue un gran tema porque yo comencé a hacer punk, a rebelarme por el de los 15. Eh, comencé con cosas chiquitas, a, a raparme la parte de atrás de la cabeza. ¿Cuál a era la academia? Irse? Disculpa. No, vamos a decir ah, los nombres. Okay. <risa> Anónima. No vamos a dar <risa> <risa> okay, okay, okay. besototes, pero este, pues la verdad es que sí fue una experiencia muy, muy desagradable para mí, porque, o sea, si bien yo estaba como muy temerosa a tatuarme los brazos por, por el hecho de sentir que no, no, no iba a, a, a funcionar ese asunto, Ajá. porque pues, era una academia clásica, muy, muy formal y que sin duda yo le agradezco mucho a esa academia y a esas personas porque me, me formaron en muchas cosas y creo que inculcaron en mí muchos valores que hasta la fecha sigo ejerciendo. Me parece que el hecho de ser disciplinada es uno de ellos, pero este, creo que el día en que se suscitó toda la situación del tatuaje a mí, quedé con muy mal sabor de boca con esta cuestión del clásico. La historia es muy, es muy breve, voy a ser muy breve. Eh, no era mi primer tatuaje, fue con este de acá que tengo de acá. Eh, creo que fue el tercer tatuaje que me hice, pero fue el primer tatuaje visible, ¿no? O sea, que yo tenía y recuerdo muy bien que yo estaba pues, ya unas horas ahí, ¿no? Yo creo que tomaba tres clases al, al, al día, o no, me acuerdo cuántas pero bueno, creo que esa era mi, mi, mi tercera clase del día, ya era la, con la, la clase con la que cerraba el día, yo iba muy temerosa y me acuerdo que la primera, la primera clase yo me, me tapé el tatuaje con maquillaje, okay. pero ya por ahí de la, de la tercera, pues obviamente una suda, una, bueno, o sea, hace y deshace, y pues ya se me veía y recuerdo que, eh, yo tenía el brazo izquierdo en la barra y estaba, pues, estábamos haciendo pues, toda la barra y, y pasó la, la maestra y paró la clase y, y fue, yo creo que fue como muy, ay, no sé, o sea, lo recuerdo y me deja como muy mal sabor de boca porque pues fue como exponerme, ¿no? O sea, ante las demás y decir como que yo ya no iba a poder como presentar exámenes ni nada más, ¿no? Uh -huh. eh, yo me quedé ahí un rato más porque pues el clásico era pues, lo que me gustaba, ¿no? O sea, me encantaba bailar, me, me encanta hasta la fecha, ¿no? O sea, cuando tengo la oportunidad de hacer clásico, lo hago. Ya no con, con la misma disciplina de antes, pero me gusta, ¿no? Eh, sí, fue una situación complicadísima. Eh, porque después era como, bueno, ya vi que te lo puedes tapar, pues tápatelo, ¿no? Y pues nada, o sea, como que al final fue muy desgastante para mí, pues decir, o sea, oye, me hice un tatuaje, ¿no? Para tapármelo todos los días, durante tres horas, y no sé. Comenzó a ser como una situación un poco incómoda para mí, y justo a, eh, a la par aconteció que yo fui a hacer la residencia en Uruguay, y dije, bueno, creo que este es momento de, de... De cambiar. De cambiar de aires, y te digo que allá fue... Un, una apertura de mente durísima, o sea, conocer el mundo del contemporáneo me, me cambió la vida, o sea, sinceramente eh, esta, esta gran bailarina uruguaya Andrea Aroba es una bailarina impresionante, una performer impresionante directora impresionante es una persona increíble y me enseñó un mundo que no tenía nada que ver con el clásico, donde era aceptada con todos mis tatuajes y perforaciones y ya de ahí no me moví pero sí, definitivamente el hecho de, de tener tatuajes, por más tonto que ahora suene, eh, sí fue una situación que, que tuve que vivir en mi pues adolescencia. ¿no? Yo tenía 18, 19 años cuando, cuando pasó esto. Sí, es lamentable, la verdad. No comprendo cómo afecta la calidad de, de bailarín de alguien, ¿no? pero... Pues también creo que son estándares, ¿no? Que tiene todavía como esta vieja escuela del ballet, ¿no? O sea, al final del día creo que eh, conozco no, bailarinas clásicas que están tatuadas y todo bien. Son pocas, pero definitivamente las hay, y definitivamente no son menos bailarinas, ¿no? Pero pues creo que tiene mucho que ver como con esta cuestión de la disciplina y la cuadratura y que dentro de los cuerpos de baile pues no sobresala como una de la otra, ¿no? O sea, que no haya como cosas distintivas, ¿no? Entonces, por una parte podría entenderlo, sin embargo, pues no lo deseo, ¿no? Entonces, pues sí, sí es una situación ahí bastante lamentable. ¿Y recomiendas alguna edad para empezar? Si lo puedes hacer de infante, ¡ay, padrísimo! O sea... Son edades súper chéveres, yo creo que entre los. No sé, entre los 7, 12, es una. Ajá, 6, 12, algo así. Está padrísimo. Porque aparte a los niños les encantan dar trepados ahí, ¿no? <risa> claro. O sea, la verdad. Igual creo que el tema de la contorsión tan chicos. Eh, no sé. De repente es un poco complicado porque sí hay que tener una noción corporal ahí importante. Yo conozco chicas que comenzaron muy chiquitas y bueno, ahora son, wow, una pistola, ¿no? Pero este, yo creo que eh, no hay una edad porque justo también de repente la gente sale a decir, ay, es que justo, o sea, hay que empezar muy chico porque si no ya no se puede empezar, ¿no? Pero sí creo que... Eh, pues nada, o sea, si puedes empezar de infante, se te va a hacer mucho más fácil claro. de adulto y vas a tener una conciencia corporal impresionante y una fuerza impresionante. Y la flexibilidad. Y una ajá, y la o la sea, y como ex... todas estas cosas que conllevan. Pero, sinceramente, era justo algo que de repente estaba platicando con una amiga el otro día, que hacemos estas comparaciones de, ay, ¿por qué no nací rusa? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no nací? O sea, y mis papás me metieron así. en el momento en el que nací, ¿por qué no me metieron a entrenar? ¿No? Y de repente yo pienso que también, o sea, dentro de esta etapa de la infancia, lo veo porque tengo una hermana de 8 años, eh, está, está padre ¿no? no tener como esta disciplina, porque yo creo que en general, o sea, si quieres como decir, ah, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y voy a vivir de esto desde que tengo tres meses, <risa> uh -huh. es mucha disciplina. Y de repente sí, claro. he visto que, o sea, pues nada, o sea, los niños cirqueros, ¿no? O sea, los, o, deja tú los niños cirqueros, ¿no? O sea, niños gimnastas o niños así, pues no, básicamente no tiene infancia, ¿no? O sea, es como vivir para entrenar y ya, ¿no? Entonces, de repente digo, bueno, o sea, está padre como pensar que el entreno y la actividad física, como lo fue conmigo, fue un deleite y no una obligación, ¿no? O sea, fue algo que está padrísimo porque... Está padre moverse, pero también está padre, no sé, estar en, en estos lugares, a hacer amiguitos y decir, ay, voy, voy a ir con mis amiguitos, ¿no? Entonces, vuelvo al punto. O sea, me parece que no hay una edad eh, establecida para iniciar con esto. Yo creo que a la edad en la que cualquier persona lo decida está perfecto. Y justo, o sea, creo que hay que quitarnos este estigma de que mientras más chico, o sea, que si no lo empezaste chico, ya no puedes empezar. Ya no puedes, ¿no? O sea, yo creo que eso. va Todo también me va muy de la mano de qué quieran hacer, ¿no? Pero sí creo que el cerrarse con esta idea de, ay, no, ya no quiero porque ya estoy grande, es, o sea... Es perder una oportunidad. Es perder una gran oportunidad, la verdad. Pues muchísimas gracias, Dani. Estuvo pues buenísimo que nos dejaras entrar a este mundo de, de el arte circense. Muchísimas gracias. Eh, esto fue todo por la emisión de hoy. Y nos pueden seguir por redes sociales. También aquí están las redes de Dani. Y muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.